Hola a todos. En esta ocasión veremos un tutorial sobre cómo hacer un método para calcular la cantidad de profesores en un departamento determinado por el usuario. Comencemos. Primero vamos a declarar el nombre del método. El número de profesores es de tipo entero. Como parámetro, tenemos una variable de tipo String, p departamento. Dentro del método, Vamos a declarar la variable para la cantidad de profesores e inicializarla con un valor de cero. Como es un ciclo repetitivo para un número determinado de profesores, usaremos la instrucción for. En primer lugar, vamos a especificar la variable de inicio del ciclo, el índice i, como un entero con valor inicial de 0. Este índice representa el puesto en la contenedora profesores, que será usado para delimitar la condición para continuar el ciclo. Debe ser menor a la cantidad preestablecida de profesores en total. Se finaliza con la condición para continuar y avance un puesto. Para que no haya un error al hacer una prueba cuando no hay profesores en el programa por una contenedora vacía, por ejemplo, vamos a especificar una condicional para el caso en que profesores sea nul. Ahora la condición principal. Se llama el método dar departamento perteneciente a la clase profesor que define la contenedora profesores y se comparan los departamentos con el parámetro a dar por el usuario por medio de la instrucción equals. En el caso de que esta condición se cumpla, se suma 1 a la variable de cantidad de profesores. Cerrado el ciclo FOR, se hace el retorno de la variable de cantidad. Ahora bien, para probarlo, vamos a crear un método inicializando el método anterior con un valor predeterminado. Para ello, en primer lugar crearemos una variable de tipo entero. Daremos al departamento el valor string de Arte. Finalmente, retornamos la variable creada con un mensaje que indique al usuario que hay esa cantidad de profesores en el departamento. Ahora vamos a probarlo. Vemos que no hay problema si no hay ningún profesor. Y... De este modo ya hay uno. Podemos ver que no se cuenta si hay alguien que no sea de ese departamento. No hay ningún problema si hay un intermediario. Sigue contándose. Muchas gracias. Hasta la próxima.